cabello para mí significa demasiadas cosas. Primordialmente el demostrar lo que soy, de dónde vengo. Eh, traerlo en este momento Crespo para mí es una lucha, pues porque siempre vivo en Bogotá y el hecho de que una persona no tenga el cabello liso como normalmente todas las chicas lo tienen, es ir en contra de algo, de algo que se tiene plasmado desde siempre. Entonces para mí siempre ha sido como... Difícil de pronto, pero en el momento de hoy ya me siento orgullosa de lo que soy, orgullosa de traer el cabello crespo, y entre más crespo para mí es lo mejor. Entonces ese significado de lucha y de seguir como con de lo que yo soy, de donde vengo y con mis antepasados.